Hoy leemos Apuntes de un viajero, de Guy de Maupassant, que comenzó a vivir de sus obras en 1880 y alternaría París con su casa de Entretat. También viajó por África y Europa. Estos periódicos de desplazamientos seguidos de los de Calma le servirían para acumular experiencias que luego transmitirá a cuanto escriba. Aunque el viaje a que se refiere este cuento, apuntes de un viajero, es un viaje que se realiza en tren por algunas ciudades de Francia, con los inconvenientes de los que comparten obligatoriamente el vagón de dicho viajero. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Apuntes de un viajero. Un cuento de Guy de Maupassant. Las 7. Un pitido. Partimos. El tren pasa por las plataformas giratorias con un ruido idéntico al de las tormentas en el teatro. Luego se pierde en la noche resoplando, expulsando su vapor, proyectando unos reflejos rojos en las paredes, en los setos en los bosques, en los campos. Somos seis, tres en cada asiento, bajo la luz del quinque, enfrente a mí una señora gorda con un señor gordo, un viejo matrimonio. En el rincón de la izquierda hay un jorobado, a mi lado un joven matrimonio o, al menos, una joven pareja. ¿Están casados? La joven es bonita, parece modesta, pero va demasiado perfumada. ¿Qué es ese perfume? Lo conozco, pero no caigo. ¿Cuál es? Ah, ya, piel de España. Pero eso no significa nada. Esperemos. La señora gorda escruta al joven con una hostilidad que me da que pensar. El señor gordo cierra los ojos. Ya, el jorobado se ha ovillado. Ya no veo dónde tiene las piernas. solo se ve su mirada brillante bajo un gorro griego con una borla roja. Luego se mete debajo de su manta de viaje. Se diría un pequeño fardo tirado sobre el asiento. Sólo la vieja señora sigue despierta, subpicaz e inquieta, como un guardián encargado de velar por el orden y la moralidad del compartimento. Los dos jóvenes están inmóviles, con las piernas envueltas en el mismo mantón, los ojos cerrados, sin hablar. ¿Estarán casados? También yo finjo dormir y espío. Las nueve. La señora Gordaba a sucumbir, cierra los ojos una y otra vez, reclina la cabeza sobre el pecho y la alza de nuevo de golpe. Ya está. Duerme. Oh, sueño, ridículo misterio, que confieres al rostro los más grotescos aspectos. Tú eres el revelador de la fealdad humana. Haces aparecer todos los defectos, las deformidades y las taras. Haces que cada rostro tocado por ti se convierta al punto en una caricatura. Me levanto y cubro el quinqué con un ligero velo azul. Luego me adomorro a mi vez. De vez en cuando la parada del tren me despierta. Un empleado vocifera el nombre de una ciudad. Luego partimos de nuevo. He aquí la aurora. Seguimos el rodano que desciende hacia el Mediterráneo. Todos duermen. Los jóvenes están abrazados. Un pie de la joven se ha salido del mantón. Lleva medias blancas Es lo normal Están casados No huele nada bien el compartimento Abro una ventanilla para que se ventile El frío despierta a todo el mundo Excepto al jorobado que ronca como un torno bajo la manta La fealdad de las caras se acentúa aún más con la luz del nuevo día La señora, gorda, roja, despeinada, horrenda, echa una mirada malvada en torno a sus vecinos. La joven mira sonriendo a su compañero. Si no estuviera casada, habría mirado primero a su espejo. —¡He aquí, Marsella! Veinte minutos de parada, desayuno. Volvemos a partir, ya no tenemos robado pero sí a dos viejos señores más. Entonces los dos matrimonios, el joven y el viejo, sacan sus provisiones. Pollo por aquí, ternera fría por allá, sal y pimienta envueltas en un papel, pepinillos en un pañuelo, todo lo que puede quitarnos las ganas de comer para el resto de nuestra vida. No conozco nada más vulgar, más grosero, más inconveniente y maleducado que comer en un compartimento donde hay otros viajeros. Si hiela, abrí las ventanillas, y si hace calor cerradlas y poneos a fumar en pipa aunque el tabaco os horripile. Poneos a cantar, a ladrar, entregaos a las más modestas excentricidades. Quitaos los zapatos y los casetines y cortaos las uñas de los pies. En fin... Tratad de pagar con la misma moneda a vuestros maleducados vecinos Su falta de saber estar Un hombre previsor se trae consigo un frasco de gasolina o de petróleo Para derramarlo sobre los cojines cuando el torno a uno se ponen a comer Cualquier cosa es lícita Todo es demasiado poco para esos patanes que apestan con el olor de sus condumios Seguimos el Mar Azul. El sol cae como una lluvia sobre la costa poblada de ciudades llenas de encanto. Ve aquí San Rafael. Allí abajo está Saint-Tropez, pequeña capital de esta región desierta, desconocida y encantadora, llamada Los Montañeses del Mar. Un gran río que no atraviesa puente alguno, el Argens. Separa del continente a esta península salvaje Donde es posible caminar durante un día entero sin encontrar un alma Donde los pueblecitos Encaramados en los montes Han permanecido tal como eran antes Con sus casas orientales, sus arcadas Sus puertas cimbradas, talladas y bajas Ni vía férrea ni transportes públicos se adelantan por esos bellísimos y boscosos falles, Solo un antiguo batache trae el correo de Irs a Saint-Trops. El tren prosigue su marcha. Llegamos a Cannes, tan hermosa orilla de sus dos golfos, frente a las islas Glerin, que serían, si fuera posible unirlas con tierra, dos paraísos para los enfermos. He aquí el Golfo Juan. La escuadra naval parece dormida en el agua. Estamos en Niza. Parece que en esta ciudad hay una exposición. Vamos a verla. Se sigue un bulevar que más parece un pantano y se llega en lo alto a un edificio de un gusto dudoso y que se asemeja, en pequeño, al gran palacio del trocadero. Dentro hay algunas personas en medio de un caos de cajas. La exposición, abierta desde hace ya tiempo, estará lista sin duda para el año que viene. El interior sería bonito si estuviese terminado, pero aún falta. Dos secciones me atraen en especial, los comestibles y las bellas artes. Hay fruta confitada de grase, peladillas, mil golosinas, pero está prohibido venderlas, solo se puede mirar y ello para no perjudicar al comercio de la ciudad. Exponer golosinas tan solo para el recreo de la vista y con la prohibición de probarlas, me parece ciertamente una de las más bellas invenciones del espíritu humano. Las bellas artes están en preparación. No obstante… Hay abiertas algunas salas donde es posible ver hermosísimos paisajes de Arpignis y de Guillemet de Le Poitifin, un magnífico retrato de la señorita Alice de Cortus, un delicioso ver, etcétera, etcétera, el resto para cuando se ha desembalado. Como cuando se hace una visita hay que verlo todo, quiero regalarme con una ascensión libre y me voy donde está el globo del señor Goddard y compañía. Sopla el mistral. El aerostrato se balancea de un modo inquietante, luego se oye una detonación. Son las cuerdas de la red que se rompen. Se prohíbe al público la entrada al recinto, también a mí me hacen salir. Subo a mi vehículo y observo. Otras cuerdas se van rompiendo a cada segundo con un ruido extraño y la piel oscura del globo trata de escapar de las mallas que le retienen. Luego, de súbito, ante una racha más violenta, un enorme desgarro raja de arriba bajo la gran bola flotante que se desploma como una tela flácida, reventada, muerta. Al día siguiente una vez despierto me hago traer los periódicos de la ciudad y leo con estupor. La tempestad que azota unos días nuestro litoral ha obligado a la agencia de globos cautivos y libres de Niza a desinflar su gran aerostato para evitar así accidentes. El sistema de desinflado instantáneo utilizado por el señor Goddard, es una de las invenciones que jamás le honran. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! El público. Pobre público. Toda la costa del Mediterráneo es la California de los farmacéuticos. Hay que ser diez veces millonario para tener el valor de comprar siquiera una cajita de bálsamo para el pecho de esos orgullosos comerciantes que venden la pomada de azul faifa a precio de los diamantes. Se puede ir a Mónaco por la corniche siguiendo el mar. No hay nada más hermoso que esa carretera abierta en la roca que bordea unos golfos. Pasa por debajo de unas bóvedas. Corre y circula por la ladera de la montaña en medio de un paisaje admirable. —¡He aquí, Mónaco! Sobre su roca y detrás Monte Carlo. ¡Shh! Se comprende que esta pequeña y bonita ciudad vuelve locos a los aficionados al juego, pero qué mortecina y triste es para los que no juegan. No hay allí ningún otro placer ni distracción. Más lejos está Mentón, el punto más caluroso de la costa y el más frecuentado por los enfermos. Allí maduran las naranjas y se curan los pechos». Tomo el tren nocturno para regresar a Cannes En mi vagón dos señoras y un marsellés que cuenta obstinadamente dramas ferroviarios, asesinatos y robos Conocí a un corso señora, que iba a París con su hijo Hablo de hace ya muchos años En los primeros tiempos de la línea subo con ellos porque eran amigos y nos ponemos a charlar el hijo, que tenía 20 años, no se cansaba de correr el tren y se paseaba todo el tiempo asomado a la ventanilla para mirar. Su padre le repetía, «Ten cuidado, Mateo, de no inclinarte demasiado que puedes hacerte daño». Pero el chico ni siquiera respondía. Yo le decía al padre, «Vamos, déjele estar, si ello le divierte». Pero el padre continuaba diciendo, —¡Vamos, Mateo, no te inclines así! Entonces, como el hijo hacía caso omiso, le cogió de la ropa para hacerle entrar en el vagón y tiró de ella, pero he aquí que el cuerpo cayó sobre nuestras rodillas. Ya no tenía la cabeza, señora, se la había cortado en un túnel, y el cuello ya no sangraba, había perdido la sangre a lo largo del trayecto. Una de las señoras dejó escapar un suspiro, cerró los ojos y se dejó caer encima de su vecina. Había perdido el conocimiento. Fin.